Se esperaban más de 41 años desde aquel 20 de diciembre de 1974, cuya hoy nula escritura el entonces intendente Guido Cusle conseguía 7.810 metros cuadrados de calles y plazas al entonces presidente de la República, el general Alfredo Stresner. Se hicieron dos intentos fallidos para devolver la simulación a varias calles afectadas, hasta que en el año pasado una resolución de justicia histórica lo logró lo que era imposible, demoler las murallas penetradas de la malogada mansión del hoy finado dictador.